¿Cómo están? Felix Games saludándoles desde aquí... Bueno chicos, antes de reanudar con el video... Me gustaría pedirles que se suscribieran al canal de Gamer Cabezón... Ya que está a punto de llegar a los 300 suscriptores... Y a mí me gustaría ver esa cantidad de suscriptores en su canal... Se lo merece, chicos, se lo merece. Y ahora sí, ya vamos a reanudar con el video. Voy a hacer esto por acá. De nuevo, ajustes. Aquí en video. Ta, ta, ta, ta, ta, Y listo. Vamos a reanudar con el video. Como bien lo hicimos... Eh, bueno, como bien lo habrán visto. En el directo hicimos este pequeño cuarto. Sé que aparenta no ser nada. Pero ya este dándole un poco de... De toques hogareños va a quedar excelente para la casa. Ahora se estarán, Uy, me acabo de cagar. Se estarán preguntando por qué te cambiaste de skin. Bueno, la skin que ahorita traigo es la de Hero Brain. Si aún no lo han visto, A ver por acá, a ver aquí, ahí está. Aquí está mi skin de Hero Brain. Eh, me puse el skin de Hero Brain porque se me hizo gracioso. y eh, mira una llamita, una llamita que me llamó la atención. Ok, ya hay que dejarnos de chistes. Eh, entonces, me cambié de skin porque sentía que la que tenía era... No sé, muy... Como que no se caracterizaba por por sus accesorios. Así que me, me cambié de, de skin porque... Pues sí, se me hizo muy gracioso y al mismo tiempo... Para asustar a personas en servidores. O, o a veces asustar a mis amigos, yo qué sé. Ahora... Quiero hacer lo siguiente... Como bien les dije en el directo esta puerta no se va a quedar así ni tampoco va a ser la, la puerta principal o la entrada principal como le quieran decir. Esto va a estar conectado con la mina que como bien les dije en el directo esta mina nos lleva directamente hacia el portal del Nether. Y también quiero conectarlo hasta arriba de esa montaña o cerro no sé qué sea. Pero la cosa va a ser la siguiente la casa va a terminar por allá mientras que aquí todo esto va a ser la mitad. O sea que la serie va para largo. Va para pa largo. Ay, Dios mío, un mensaje. Por favor, no lo vean. No vean mis mensajes. No, deja de enviar mensajes, por favor. Por favor, por favor. Por favor. <ríe> o sea, quiero tus mensajes, pero ahorita no. Ahora, quiero... Quiero seguir... Ta, seguir, Dios mío. Seguir talando árboles. Ya que lo... Ya que... Pues estoy necesitando mucho de los de los de los árboles. Porque de lo contrario, ¿con qué voy a hacer la casa? Recuerden que en el directo talamos todos esos árboles que estaban por allá. Y también todos estos árboles que estaban por acá. Ignoren esos árboles flotando. Después voy a, voy a ver cómo me arreglo con ellos. Ahora, quiero hacer lo siguiente. Quiero terminar con lo que sería eh, la entrada del, del cuarto. Porque aquí se ve descontinuado y no quiero que se vea esto, soy, soy una de esas personas que, que si vea alguna irregularidad en sus trabajos, eh, como que no se conforma y quiere cambiar las cosas. Ahora hay que subirnos por la parte de acá, este es el cuarto de los cofres, después quito todo esto chicos, no se preocupen, vamos a hacer un cuarto especial para la mesa de encantamientos, no se va a quedar aquí. Ahora, quiero hacer lo siguiente Bueno, no sé cuántas veces tendré que decir Quiero hacer lo siguiente, pero bueno Voy a poner esto por aquí, por aquí, por aquí Y hay que saludar a las señoras ovejas ¿Cómo están? Espero que estén bien Crítico <ríe> Lo siento, señor oveja, pero necesito comer Dios mío, se ha suicidado Ah, no, aquí está Toma No escapes, no escapes Toma Puedes huir pero no esconderte. O era al revés, puedes esconderte pero no huir. No, la, la verdad no sé. No, o, no soy un experto para. para decir consejos. O. o no sé cómo se llaman ¿Qué? las cosas. <ríe> no sé. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero que este cuarto sea un cuarto para que veamos la tele. Ejemplo, aquí va a estar el sillón. Y de este lado va a estar como tipo cine No sé, ya me estoy emocionando Por los resultados Pero bueno Oye, ¿por qué está esta espada así? Ay, por acá, por acá, por acá, por acá Aquí está Ahora, quiero craftearme Unos, unas cuantas escaleras Para Para proseguir haciendo Lo que sería el techo de la casa Los techos de las casas Son los que más se me han complicado aunque en realidad yo casi no los hago eh, Los techos Me hacía favor un amigo de hacerlos Ahora vamos a continuar con esto Vamos a subirnos por acá Vamos a irnos por aquí Aquí está Ahora quiero recargarme de acá de este bloque Y de acá Se estarán preguntando para qué pones esos bloques Para hacer esto Esto Y seguido hacer esto y así es como vamos... Ir poniendo los... Lo que serían las escaleras... ¡Ey! ¿Por qué te volteaste? ¿Por qué te volteaste? Mira, les voy a enseñar el tutorial de cómo hacer un sillón... En casa para toda la familia... Y para ver películas... Tenemos que hacer esto por acá... Esto por acá... Esto por acá, esto por acá, esto por acá... Esto por acá, esto por acá... Ahora esto por acá... Esto por acá... Y listo, aquí está el sillón para toda la familia... A ver, esto no cuadra. Esto no cuadra. A mí no me gusta esta cosa. Lo vamos a tener que poner por acá. No, pero tampoco por acá. Tampoco para allá. Esto por acá. De tal manera de que se vea el efecto como si fuese un sillón. ¡Excelente! Aquí ya está el sillón para toda la familia. Voy a poner esto por acá. Esto por acá. Y ahora para que dé más apariencia de cine... Voy a poner esto por acá, esto por acá Como si fuesen los... Las sillas o sillones, no sé cómo le quieran llamar No, sillones no Porque sillones son, es, es otra cosa Vamos a poner esto por acá Esto por acá Ay Dios mío, qué hermoso está quedando esto Aunque sé que al final Lo voy a tener que quitar fuera de cámara Pero bueno Esto por acá, no esto, eh, eh, esto no cuadra Esto no cuadra Esto no cuadra, lo que quiero hacer es hacer esto. Esto, esto. ¡No, Dios mío, por favor! ¿Puedes poner tan solo un, un bloque bien en tu vida? Por favor. Esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá. ¡No! Otra vez con tu con tu maldito bloque. Por acá. Eh, es una broma, ¿verdad? Es una broma. Me estás molestando. Me estás molestando. A ver... A ver, dijo el ciego... Nunca debe de faltar ese chiste en, lo, en mis videos A ver, dijo el ciego ay, ¿otra vez? ¿Otra vez? ¿En serio? Por favor No, ay A ver, con la hacha. ya me estoy cansando Esto por acá, esto por acá Y listo, miren Ja, ja, ja, ja Quien me diga que estoy haciendo un mal cine Eh, iba a decir una cosa Iba a decir una pequeña grosería Pero no En este canal no decimos groserías Al menos de que sea necesario, pero no no hay que decir groserías en este canal. O si no me van a terminar baneando de la plataforma. ¿Y para qué queremos eso? Si ya casi estamos a punto de llegar a los 700 suscriptores. Y bueno. Eso es la cosa. Este... No sé si vaya a ser directo pasado mañana. O el lunes. Si lo veo necesario. Porque, como yo siempre les digo. Este... Trato de hacerlo... este, las, Lo fuera de cámaras. Lo mayor posible, pero luego hay personas que me dicen Oye, que no, que lo hiciste en creativo, que ta ta ta ta ta ta Así que para que vean que yo no yo no, este, uso creativo ni Y algo así por el estilo Pues ¿cuán? mejor lo hago en directo Porque yo la verdad no quiero que las personas me juzguen O que digan que, que lo hago en creativo Aunque yo nunca sería capaz de hacer eso Y ahora pues vamos a bajar por acá a proseguir quitando esto Esto por acá Y listo, aquí está Nuestra primera prueba de sala de cine Vamos a vamos a hacer Una pequeña miniatura antes de Antes de terminar con el video Aunque ya sé que esto no lo voy a poner como Miniatura, pero bueno Ahora hay que sentarnos por acá Y listo chicos, espero que les haya gustado el video Y, <ríe> y recuerden Suscribirse al canal de, de Gamer Cabezón Y nos vemos después, adiós